¿Qué tal amigos? Bienvenido al programa Quito Ecuador Ya estamos en baños Nos vamos a los juegos de extremos Y pues bueno Estamos con la guía De Tour Ecuador Ya saben que viajamos siempre Con la agencia Tour Ecuador Gracias a David Troya ¿Cómo están chicos? Muy buenos días En este momentito nos vamos a dirigir Hacia toda la ruta de las cascadas No olviden viajar con nosotros Tour Ecuador los espera Ecuador bueno aquí tenemos el logotipo así pueden encontrar en la página de Facebook miren ahí los teléfonos son el 09 63 20 33 77 listo amigos nos tenemos que ir y pues miren aquí nomás lo que tenemos la mama Tunguragua ahí Está por ahí Ya, listo Ya se va nuestro bus ¡Vamos ahí! Es súper sencillita Es súper fácil Y bueno, esto nos va a ayudar Primero a conocernos entre todos Porque les veo bien calladitos Entonces van a ver que con esto nos vamos también A poder regir en todo el transcurso ¿Sí? Vamos a decir Bueno, ¿Quién es el que está al lado mío? pues Chicos, a ver Filas derechas, filas izquierdas Sean familia, no sean familia Por favor Regrésen a ver y vámonos conociendo. A ver, chicos, vamos conociéndonos. ¿Quién está a nuestro lado derecho? ¿Quién está en nuestro lado izquierdo? ¿Quién está en la parte de atrás? ¿Y quién está en la parte de adelante? ¿Ok? Todos, ¿nos reconocemos? Sí, nos reconocemos, chicos. Tal cual, como les digo, esta actividad se la denomina panache. Sí, más o menos ya le van cachando, ¿no es cierto? Pana check. Entonces, yo voy cachando, voy observando si mi compañero de al lado de atrás o de adelante, está o no en el transporte. Bueno, de... no, para un día en el Algo que tal vez no vieron en baños. Eddie, mm -hmm. por favor. Mm -hmm. Miren. Esto es lo que nos llevamos un gran recuerdo de baños, amigos. Síganos en nuestra página Braín Quito, Ecuador. Ahora sí. ¡Qué rico! Bueno, amigos, tenemos que seguir nuestro trayecto y agradecemos a Piri Pincho, que nos ayudó con un dulce para Eli. ¿Nos vamos? Super. Vamos ahí. Estamos de salida en este momento No se vayan a quedar Sur de Ecuador Continuamos Lleve la manzanita Las cuatro últimas del viaje largo No, en una agencia O sea, debo de estar a las. Cuarto para las Dos Y ahí está Casa del duende. ¿Cuál es su nombre? My name is Maria Garces. Eh, ¿Cómo la está pasando en Baños? I'm having a great time here. It's been a wonderful experience, and I want to say I'm living for everyone to bring. The En Agoyán. Bueno, antes de los juegos de extremos, estamos en Agoyán. Miren ahí. Por acá ya tenemos los juegos. El canopy. El canopy que ya nos habíamos hecho. Que no lo vamos a repetir esta vez. Y pues, bueno, vamos a tomarnos unas pequeñas fotos por acá también. Y saludos a todos los que están aquí con la agencia Tour Ecuador. Bienvenido al programa aquí en Ecuador. Nos encontramos en baños. Vamos a hacer un juego extremo. saltar de este puente. Y pues... Esperemos que nos vaya súper, súper bien. Gracias amigos. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahorita va a saltar el chico, pueden mirar. Para que se... sí, Ahorita a va a saltar el chico de allá. Ya estamos saliendo de baños Y acabamos el puenting Todo eso Meri Sama Con artesanal señito cuéntenos Cómo es este emprendimiento. Aquí eh, está la etiqueta desde 1932, más o menos de lo eh, Hasta eh, el 2022 eh, que sí, se, hasta se está, está realizando. realizando el, el mejor que tenemos el acá de china, de coco, una ¿Sí? tradicional. Eh, tenemos el derby, es un, es un vino de higo, de mandarinas que están ahí. Eh, tenemos siete productos eh, de mango, de guanabra, productos originales. Eh, Ni preservantes. O sea, moca y moca. O sea, con el coco. Y el agüita. Con su fruta. Muy bien, bueno, este eh, es el programa aquí en Ecuador y pues nos llevamos este recuerdo de aquí, de baños.